Dime solo que prefieres Si tienes la opción de tener o temor Tú solo piensas en cómo se acaba, yo solo pienso en cómo acabaré Un día me dices te faltan las ganas Otros lo pienso y nunca te gané Yo quise todo porque te quedarás Ahora lo pienso y con qué me quedé Tiempo perdido, quizás lo he ganado Echarte de menos a decirte que lo siento Por hacerte perder el tiempo Por pensar que hacer otro intento Por tenerte, lucharte y sentirte estaría feliz porque a veces ni yo me entiendo Cómo voy a entender lo nuestro Si nunca te entendí ni a ti